La collar es una tira de caucho y la pegamos con silicona y ya está. Para las manillas utilizamos una tira de cuerina y las unimos con, con caucho. Aquí cometimos algunos errores. Primero intenté pintar la camisa con pintura en aerosol, pero no cogió bien sobre la tela y el resultado fue horrible, porque además de eso olía horrible a pintura. Luego intenté hacer la parte negra pegando trozos de cuerina, pero se formaban arrugas inmundas y además se despegaba casi solo. Hasta que al final apareció en mi mente la imagen de esta milagrosa pintura para tela así que compré algunas coloqué de nuevo las cintas y con tres capitas de esto fue más que suficiente en otro cartón trazamos una línea de 10 centímetros y sobre esta otra de 15 mm. Suena como una de mis fantasías sexuales, jajaja. <risa> y las unimos formando esta sensual figura. Recortamos usando nuestras potentes habilidades. Y lo pintamos de rojo, pasión. Le pegamos dos pedazos de hilo caucho, cada una de las cuales también pintamos, y nuestro disfraz ya tiene unas épicas canilleras para completar el disfraz utilizamos una licra roja bueno ya solo nos falta unir todas estas cosas y tendremos un super disfraz como el disfraz mm, bonito se sí, lo siento que mm. me sacas una foto <laughs>